Hola, bienvenidos, bienvenido a Susurros del Papel Me vais a permitir que me siente aquí en un ladito porque hoy me toca relajarme que todo el trabajo ya está hecho y os voy a enseñar para todas vosotras estas maletitas como las he hecho y espero que os gusten a todas Me voy a relajar yo aquí un poquito mientras vosotros ¿Veis el siguiente tutorial? ¡Oh! ¿A me Bueno, he pensado que es mejor la cama que no aquí. ¡Eh! Estamos en la habitación de Marimar, de Scratch con Chocolate y de Fausto. Y ellos tienen terraza. Y desde la terraza escuché las campanas del reloj y acaban de terminar. Es la iglesia. Mirad, mira, mira que tenemos ahí enfrente. No me diréis que es un hotelito. ¡Madre mía! ¿Es qué? Eh? De una pastelería llena de pasteles, pero no lo ven, mirá el escaparate. Qué bueno. Ahora vamos a tomar un café. Esos son recuerdos de Jaca. ¿Esto se llama Calle Mayor? No sé cómo se llama la calle. Calle Mayor, que se llama. Peluquería, quería, mira. Sí. sí bueno pues vamos a, ir a tomar un cafelito antes de que se haga más tarde que si no después nos vamos a dormir mañana hay que levantarse muy temprano que mañana es sorpresa sorpresa de la buena hoy voy a hacer un tutorial que no es mío que es de Queca, camino de santiago y que si no estáis suscritas ya os digo que os paséis por su canal porque tiene una idea súper chachi y Hace unas maletitas, unos maletines muy muy cucos, muy bonitos. y Hizo el tutorial eh, creo que en tres partes. Y entonces ella recicla cajas de mmm, galletas. Yo voy a reciclar una caja de, pues de un sujetador que o una braguita, no me acuerdo lo que era. Bueno, pues mmm, voy a utilizar yo una porque como cajas de galletas... Así ah, no tengo, pues voy a utilizar esta caja que la he desmontado, estoy así, ¿vale? Cerrado y yo la he desmontado y la he abierto. Y ella lo forra, lo forra con papel, que ella compró un pliego de papel eh, craft. Yo no lo vo yo voy a reciclar un poco más todavía. Y entonces con las bolsas de papel de cualquier tienda de papel. Pues la desmonto, la aliso un poquito, le corto la asa y voy a reciclar esta bolsa que a fin me cuenta también es un papel muy, muy bueno. Y le doy otro uso a, esta, a las bolsas de papel, no, no es plástico, es papel. Pero bueno, que no se puede echar ni basura ni nada porque se desfondan. Entonces, en cuanto se humedecen, pues del peso, cuando los coges se cae. Entonces yo pues le voy a dar esta otra utilidad. Ella eh, pega esto aquí y lo pega con, mmm, mmm, con pegamento de barra. Yo, como tengo pegamento mmm, de sobra de cola blanca, Voy a embalunar toda la caja, ¿vale? Así. Me he hecho bien, porque después tengo que repartirla por todos lados. Algunas de las piezas de la caja, una vez que esté pegada, se desecharán. Pero ahora mismo la pegamos entera, así no tenemos que andar con el que se, se pone, ¿vale? Entonces cojo con mi... con mi brocha de silicona y la he y hecho la por todos lados. Os repito que este tutorial no es mío Lo que es la maletita, ¿vale? Esto es de gecas de Camino de Santiago Yo lo único que le he hecho algunas variantes Con respecto a, por ejemplo, a lo de reciclar ¿Vale? Me encantaron cómo quedaron Y yo tengo que hacer algunos pintes. Y digo, pues mira, me gusta para regalar ya regaló también algunas Que las vi en los canales de, de las compañeras Y como ya tiene el tuto pues dije yo, voy a hacerlo, pero en vez de comprar el papel KRAFT Pues voy a utilizar las bolsas de papel que nos dan en los comercios Como ya no se pueden dar bolsas de plástico, afortunadamente Aunque todavía hay mucho plástico en el mundo se hay que quitar Voy a dejar que se quede, ¿vale? Que se cae corriendo Os voy a enseñar los dos es necesarios Esperadme que ahora mismo que no tengo batería Mira, cogí este Que es de Garfield ¿Veis? Y lleva aquí dos bolsillitos Y tiene, tiene base, ¿eh? Mira, no es... Eh, y este me costó 7,99 Este Está muy bien Porque... está muy bien porque yo es que la etiqueta la, la guardo sobre todo esta porque me parece súper chachi mira qué mona es. Y además está este hilo de algodón que también nos vale se aprovecha todo mira qué mono verdad que la etiquetita es súper chula se puede colorear pues mira esta es una con gorritos mexicanos maracas mira y Garfield vestido de, de fiesta mexicana y después Encontré este otro, que es de Carlito, el Nupi, que lleva dos bolsillos que han cerrado con velcro, ¿veis? Uno y dos bolsillos, ¿veis? Que lo han cerrado con velcro. Y por detrás, por aquí, el liso, ¿vale? Y este me costó... Ah, pues mira, es que yo quería uno de un 1,2,0. El 2,0 no. Este me costó 6,99. ¿Veis? Y este trae en la etiqueta... A Snoopy Que también parece una etiqueta muy Muy resalada Bueno, voy a abrirla por dentro Y ahora le quito la etiqueta Por dentro lleva una cremallera Que se abre con otro departamento ¿Veis? Va forrada entera Con lunarito Y me pareció un super cookie. Y dice, bueno, me lo llevo porque esto siempre andamos. La verdad es que ocupa menos que las cajas. Pero claro, como no se ve, ah, es plastificado Estela y después está plastificado. Los dos, pues esto lo compré. Los dos en Moments en Secret. estos dos y ahora para coger la parte de aquí que ya le he quitado la pincita pues entonces lo que me he hecho ha sido una plantilla y la he llevado al papel vale para ahora pues poderla recortar y pegar entonces voy a cortar la primera Bueno, pues ya le he puesto la tapa y he agujereado, cada 4 centímetros le he hecho un agujero ¿eh? Para ponerle luego un, unos bras uno de, de adorno Aquí sigo teniendo la pinza, pero bueno, ya, ya no hace falta Y ahora lo que voy a hacer es pegarle eh, a todo el rededor del cofre le voy a pegar este madroño colorado como la fresa a este. Pues le voy a hacer aquí un, un comida y aquí le voy a hacer otro comida. Así. Ah, Eh, le pongo el derecho para afuera porque al reverso no se va a ver, entonces eh, prefiero ponérselo mmm, así, mmm, el derecho, pues cuando se abra la de esta. Ya veis que derecho me tuerzo. esto. Vamos a ver si le entra la otra, la, no le va a entrar todavía porque está aquí. Vamos a ver. Voy a empujarle con un lapicero con el dedo, eh. Así, así, así, y ahora seguimos por aquí, abajo. Bueno, pues cuando le pegue todo, pues volveré. Bueno, mirad, pues ya le he pegado por todo el contorno de la tapa del cofre, ya le he pegado el, el madroño este que es muy chiquitito. Y ahora por detrás, en los agujeritos que le hice, ¿os acordáis? Le estoy poniendo. Perdón, le estoy poniendo esta piculina, que la verdad, yo no sé de dónde se ha suciado tanto, pero está un poquito sucia. Bueno, esta piculina te va a tocar ah, de tocarlo con la con las manos de eso, de la tinta. Entonces le voy echando aquí, que no sé qué le pasa a la pistola. ahí, Le pongo un pecotito ahí. Y le voy. Dándole ahí un toquecillo. ¿Veis? Ahora, otro aquí arriba. Aquí. Vamos, a ver si la pistola quiere. Anda. Joroba oh, con la pistola. Ahí. Y entonces este, pues lo pego ahí. Este iría ahí abajo. Y aquí iría en el otro agujerito otra florecita. Como. ¿Veis? Entonces, le hago el poquito le meto la florecita que es un bra de un chiquitín y un chiquitín de florecitas que compré no recuerdo bien ni dónde porque ya tiene hace una porra de tiempo y lo abro por aquí y lo abro aquí dentro la verdad que son muy muy chiquititos, tienen muy poquita muy poquita para, para pestañas para doblar, entonces con esto se abre pero como es tan chiquito y tan tierno no hace ni falta eh con los dedos se puede hacer perfectamente bien ah, ahí, ¿Ves? ya llevo tres puestos y ahora pues lo mismo, seguimos poniéndole la, quedan tres ya me perdí uno, ¿no? Está ahí. Vale, entonces pues ahora igual Cojo, un levanto un poquito Un poquito de térmico por lo que tengáis Aquí igual Otro poquito de térmico Vale Arriba también En la puntita Otro poquito, ahí Lo pego ahí Y ahora pues viene otro Uy, que me tengo la base. Viene otro de Otro de, de, de, de piculín De, de agujerito Miro más o menos Ahí Vale Meto el brazo aquí ahí y ahí Veo uno por detrás y lo abro ya lo digo que es muy tierno, eh, que es súper tiernito casi no, no tiene ni... porque será para, claro, para otra cosa, no a lo mejor este está atravesando dos papeles, un, tres papeles y un cartón ¿eh? ahí, sigo pegando esto aquí, bueno, primero aquí abajo un poquito, ahí ahí, este aquí un poquito, ahí y ahora vendría el, el otro agujerito ahí, lo voy a ¿veis? que pillaría ahí, cojo el, mi punzón Ahora poco más o menos. Ahí. Me el brazo. He cogido porque se lo va a poner de color, de color bronce, pero es tan, tan, tan alegre y tan veraniego que no. Que he preferido ponérselo una vez de, de, de esto. Pues, tan alegre que me da, digo, no le voy a poner tan serio. Entonces, pues, que viva el color. Ahí. Ahí. Aquí otro poquito. este que estaba doblada. Esta pega aquí. qué okay. Y voy a hacerle el agujero que le corresponde. Ahí. Le meto el brazo, vale. Me vengo aquí y, y lo abro uno para allá y otro para acá. Ajá. Y ya queda bien enganchadito ahí. ¿eh? Y ya, pues ya lo que me queda, que sería pegarle aquí. Esto ya es, pues ya como a cada uno le gusta, si le gusta más cargado o más. o más liviano. O, yo que como es de así muy alegre, porque es muy alegre, pues le pongo muchos colores. Ahí, aquí costaría. ¿Vale? Que le voy a dar aquí. Otro, a ver, para que se quede bien entero. Y quedaría así. ¿Vale? Sí, pero bueno. ¿Eh? Lo ronquido es que mete la perra. Me la caja. Es como un cofrecito. Para guardar regalo también. Pues para guardar una, una paquete, sí, un regalo, la verdad, que sí. No sé si es tuyo o tu hermana, la ¿verdad? Vale. Esto aquí, aquí. Vale, se lo voy a poner aquí, aquí. A ver, una maravillaría que me quede. A ver, mira, de la derecha y voy a ver, me no parece que me diga 21 pero ahora lo voy a, mirar, lo voy a medir aquí aquí ahora me dio 22 22 son 11 a 11 que sería más o menos 11 la 22 pues a 11 ¿veis? ¿eh? pues sería más o menos por aquí es decir que si 11 la mitad pues esto sería la mitad y aquí la mitad y yo creo que sí voy a poner aquí aquí aquí aquí aquí pues más o menos promediándolo ahí yo creo que ahí había uno no hay más distancia ahí. No. aquí y aquí que sería aquí y aquí y esto lo borro está el Teddy no lo voy a enseñar muy chula se va sacando de aquí y se va metiendo aquí hasta que se acabe ¿Eh? y se va sacando otra más ¿no? y no mola la vi Me gustó bueno pues ahora vamos a hacer mmm, dos marquitas ahí a ver si soy capaz capaz capaz ahí ahí aquí y aquí bueno a ver con un cutter cut aquí que más o menos esto estaría ahí y esta aquí de ahí uno Va, vale. este es seguro, ¿vale? entonces voy a darle la marquita aquí y este entraría aquí ¿vale? no vale no lo sé y este sí entra, ahí y este otro entraría aquí que le ha hecho daño ya el mismo ay, arañado así que ahí así y ahora por dentro iría este que por fuera también Madre mía. Ay. este iría así no sé qué están lo decido este por aquí y este por allí así perdóname pero que no, no no puedo enseñarlo y, y verlo a la vez no puedo porque es que está más duro que el otro, el arriba y con los dedos ni siquiera puedo. Ahora, ¡Uf! ¡Qué chupolo! Y este. No puedo. No puedo. Ir a este. Lo siento, pero el que. Lo ¡Para acá abajo! Esto cerraría. Ahí. Ahora sí. Queda muy bien. Y de qué cosa feas, no, hombre, eso se tapa. ¿Ve? Y aquí sí queda. Mira, ve Aquí queda bueno. A mí no me, no, me, no me molesta a la vista, la verdad. Así que, y este pues enseguida lo, lo arreglaremos Vamos a coger una mitad de más grande porque este no llega Para aplastarlo más y aquí le ponemos otra cosita Está flojito porque claro, no está apretado del todo Vale, así, ¿veis? ¿eh? Entonces, ahora vamos a borrarle Todo esto, si ¿sí es que se quita Mira que no aprieto ni el lápiz, ¿eh? Con, con el pegamento, está la goma del Con el pegamento, no apretado me para ahorita Pues ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí una asa, voy a buscarle algo para pegarlo aquí y vuelvo. Bueno, pues ahora le voy a poner una correa para poderla llevar. Y he encontrado esta hebilla que yo tenía de un zapato, que eh, es material. Y se la voy a poner aquí y aquí. Y así pues reciclo. Y como es de color naranjita le va a y pinta. Entonces he cogido, la pone la crepada ahí y le voy a hacer un agujero para poderle meter un ELE. Entonces quiero que el agujero, por ejemplo, se lo haga aquí. Necesitaría uno. Y aquí, a ver, ahí, necesitaría el otro. ¿Veis? Y lleva dos uno paula, un otro pa' otro y entonces y entonces voy a... es que tengo esto porque lo acabo de descoser esto lo tengo desde hace un montón de años entonces voy a pegar, voy a cogerle, lo voy a hacer ahí y aquí cogido con con un LL, más o menos pues, centradito ahí y se lo voy a coger ahí, como digo, con un LL que me he encontrado, que creo que fue Faina la que me dio esta besita con un LL y bueno, mmm, voy a ponerle también en, he encontrado esta flor que me gusta y se la voy a poner en el centro con un... ¿Veis? Es muy finita. Se la voy a poner en el centro aquí pegada con una, con una gemita, con una gema, aparente. Y, y con esto, como hacen juego esto, pues, y dorado es que no tengo, entonces se lo voy a, co se lo voy a hacer con esto. Esto no me importaba hacérselo muy a la punta, y además estos ya le son, son buenos, quiero decir que son grandes. ¿Veis? Y este aquí. Y esto pues irá así, cogido, en un lado... Así, ¿vale? Como si fuese un asa. Pero antes de ponerle el, el asa, ¿vale? voy a ponerle el, el papel de abajo. Porque después no le voy a poder dar la vuelta. Y entonces voy a ponerle primero aquí el papel de abajo, que mide 20 por 4,7. Buscando ideas para hacer extra. Papeles, sus troqueles y sus compras a graneles, intercambio, regalito, tutoriales bien descritos y la amistad con sus cubos de papel. ¡Hey! Uf. Para que no les no entone, lo que voy a hacer va a ser en tintarlo. Voy a colocarlo aquí detrás, pues o sea, aquí abajo. Para eso pues cojo mi pegamento, si sí, es que no encuentro, porque okay. este se pierde más con la eh, Aquí, aquí voy a, a echarle pegamento. La verdad, mm, estoy usando ahora mismo la cola de, que me mandaron de Morado crack. Y es muy buena, no puedo decir lo contrario porque Mucho, la verdad es que sí. A mí me más que el taqui, porque el taqui es más denso y esta es muy fácil de echar y cunde. Eh. A mí me ha gustado la verdad, porque vamos a decir, me mandaron un regalito, pero la cola mola, yo Voy a coger esta a limpiarlo. Vale. Y ahora voy a quedar esto aquí. Y ahora, como voy a ver, un poco juntos sea, así. lo que está. Mira, está limpio. Y ahora, está bajito. Y ahora voy a, a ponerle el... Ya, le voy a poner la tira. Porque ya lo demás que le ponga, ya va a ser... No voy a hacer fuerza ni nada, que será todo, pegado. Eh, se lo voy a poner aquí. Entonces ahora voy a abrir mi, mi bolsito. Ay, cojo la cruz me vengo ahí, a ver si lo no veo porque no veo, es que no veo eh. Qué pena. Uf, uh. ahí más o menos, a ahí sería uno y bueno pues sería a mi mamá okay. Okay. Y ya pesa <coughs> Que no veo. No veo? Ahí. Perfecto, Uno. Y Es como se, se me atropella la no primera ¿eh? y Es que todo oído que son los dos que me mandó faina y lo he visto muy fuerte. y como es eh, la correa no deja de ser material. Oh, Y ahora, pues de aquí le mmm, mmm, voy a coger una niña con, con cositas colgando, ¿vale? Y ahora, pues quisiera ponerle <coughs> de todo lo que, lo que he visto, lo que no me ha gustado, ha sido esta. Que bueno, se la puede poner aquí, se la puede poner aquí. Entonces, pues, a ver si se queda ahí. bueno pues mira así ha quedado ¿Veis? Le he puesto aquí unos cascabeles aquí le he puesto al final no le he puesto el broche se le he puesto un botón con un lacito una mariposa con una flor una maderita por aquí le he puesto una eh, florecita la frase se la he quitado porque de aquí se despegaba y se la he puesto aquí que creo que queda mejor y aquí pues le he puesto el hecho a mano mirad cómo ha quedado por aquí detrás y se coge de aquí vale y bueno tiene la medida pues para meter una pocket o para meter lo que se quiera veis tiene esta medida que creo que eh, está estupenda os voy a enseñar alguna más que he hecho vale esta eh, está hecha con una caja de galletas Una caja creo que era de estas de digestiva, digesti o algo así Si no, pues primo hermano De ella, vamos Esto se abre, ¿veis? Y quedaría así Por dentro, sí. está toda Aquí si quiere se le puede poner un wasi, Pero vamos, no, tampoco me parece mal Porque está hecho a mano, se ve Es crack Y bueno, creo que ha quedado súper cookie. Os voy a enseñar otra que he hecho mira qué chiquitita esto es reciclando un, una de las cajas de colonia que de perfumes que me mandó maría del mar aquí la el asa se la he puesto también con una cinta mmm, simulando cuero aquí lleva un bras y esta se engancha pues con un Ah, está aquí, no veía. ¿Dónde está? ¿Ve? De aquí se abre por aquí también. Y aquí lleva simulando que lleva algo, pero no lleva nada, ¿eh? mira que es chiquitita, esta es súper chiquitita. Esta no se abre. Está simulando que se abre, pero no. Esto sí se saca. Aquí lleva, bueno, pues lleva un tag, que por cierto lo tengo que lo tengo que, que poner a, a nivel veis las puntitas por aquí porque en el último momento dije bueno ya lo haré y, y nada pues esto es pasarle las tijeritas o limarla veis para que quede perfecto y ya pues pues no se vea nada nada nada de blanco veis así y bueno esta lleva un tag aquí lleva colgada una lagrimita de color verde porque esto es verde ¿Veis? este es el botón aquí lleva una libélula en verde y aquí pues le colgado varias cositas desde un corazón en verde una estrellita de charm que pone que pone que pone eh, justo para ti ¿Veis? y esta me ha quedado así y este es el cierre distinto. Y esto es una, ya os digo, una cajita de del perfume que, que me mandó Marimar. Estos son los laterales. ¿Veis? Y esto no, se saca por aquí. Y quedaría así. Aquí pone especial. que es un recortable. Y mirad qué chiquitita. En comparación una al lado de la otra. Os voy a enseñar otra reciclando otra caja de, de colonia. Todos estos son troqueles de mariposa que se lo puse por aquí. ¿Veis? Y mirad cómo ha quedado. Amigos, este es el, el mismo cierre americano que el otro, pero bueno, este va distinto porque. Porque es distinto. Mirad por dentro, va entera forrada. ¿Veis? Y se cierra así. Le he puesto una maderita le he puesto la veis esta es otra mariposa que sale por aquí ¿ves? y esta es pues medianita y esto es no está forrado porque la caja es muy bonita son jazmines es una caja de colonia de, de mercadona al filito veis todo está con un twine en verde y blanco aquí hemos puesto pues eso el árbol de la vida y, y esta talla de brillante y la cadenita era de el verde que yo tenía como lleva varios tipos de verde pues así se lo he dejado esta sería la mediana y ya por último enseñaron la última que esta está hecha desde cero y esta es una maleta maleta mira el broche esta está hecha con con papel con, pa, con papel de servilleta y, y yo le hice un craquelado pero claro apenas si se nota. Después lleva un oro de dedo echado por arriba. Le puse las cantoneras aquí, ¿veis? Que está ribeteada. Abajo no lleva cantonera. Y esta pues me inspiré la verdad es que mi padre era representante o agente comercial que paz descanse el pobre y, y estas eran las maletas que antiguamente se llevaban eran así de este color ¿veis? Eh, a las cantoneras también le he dado mmm, una patina plateada aquí le colgué, bueno, lo que se suele poner eh, cuando vamos de viaje para poner el nombre y tal que se puede meter, mirad Está abierto por abajo, por si está pegado por los lados. ¿ve? Que se le puede meter el nombre, el nombre, el apellido, en fin. ¿Ves? Y se abre así. a ah, perdón. Esto, sabéis lo que es, no? Lo, el alambre que lleva las pinzas de la ropa. Porque yo recuerdo que las maletas de mi padre hacían esto los tiradores y está cosido con una con una cuerda con esta con un cordel con una cuerda de cuerda de esta pues se la cosía ahí veis y aquí es donde va enganchado el, lo de para poner los nombres se abre pues con este broche veis y por dentro como las maletas antiguas que traían eso estampado de ameba y tal y aquí le tengo que cortar la cuerdecita y echarle una gotita de que la, la, la, gotita manita arriba de pegamento técnico para que no se deshaga el nudo porque como es no sé si esto es ahora porque va corriendo ¿Ve? Pues esta sería otra. Ya os digo que esta es reflejo tal cual de la que llevaba eh, un viajante pues, cuando yo era pequeña, era mi padre, así que y, y la hice tal cual. También tenía otra, eran iguales, pero el cierre era un, una, una simple cuerda, un, un, gorda. Y se amarraba así con dos, hebilla, con dos hebillas, ¿vale? Se pasaba. Y... Pero yo he querido ponerle esta porque no, no tenía lo, de lo, lo que llevaban en los petos antes, las hebillas, que se pasa por una y por otra. Pues no sé si me explico. Y nada, ya está. Estos son una servilleta que eh, casi no se ven, ha quedado muy oscura. Pero bueno, yo es que quería que quedara oscura. Esto me pareció una buenísima idea. ¿Veis? Y la servilleta, bueno, pues de África. No sé si se verá aquí. Se ve que pone África. ¿Vale? Es un mapa de África. Y creo que también pues ha quedado muy, muy resultona. Ya os digo que a mí me gusta también mucho reciclar. De hecho, esto que de pronto me acordé. Eh, a ver. La cosí aquí aquí por el, por el fuelle este que traen y después le pasé por ahí la cuerda y para engancharle el asa este utilicé una pajita de color, una pajita tal como esta, pero en en color craft, y después le pegué con pegamento térmico alrededor, papeles, papeles, papeles, para esta no se abre, ¿eh? para que. para que ninguna se abre, pero bueno, el cierre de este quizás pues sea más llamativo veis y así me quedó bueno pues esta es para mandar o para llevar una una dedicatoria por un cumpleaños por un una felicitación pues para regalar cualquier anillito una joya queda muy graciosa eh, bueno esta es más grande se puede llenar más y esta igual, también es más grande, es distinta, son totalmente distintas y esta me ha encantado porque ya os digo que es que el, los jazmines me gustan muchísimo. Pues nada más, eh, espero que os hayan gustado y si así me queréis dar un like, muchísimas gracias y, y hasta la próxima, cuidaros, chao.